¿Cómo están aventureros? Estamos en Epcot, acompáñenme mientras les doy un recorrido de los juegos y los lugares que tienen que visitar en este lugar. Y si les gusta este tipo de contenido suscríbanse y denle like a este video. Epcot se inauguró el 1 de octubre de 1982. La idea original era ser la comunidad utópica del futuro según Walt Disney. Fue el segundo parque en abril y está enfocado a la innovación tecnológica, el cuidado del medio ambiente y la cultura internacional. Earth. Es la atracción principal del parque, donde viajarás a través de la historia de la comunicación y cómo fue evolucionando desde las primeras pinturas rupestres de la humanidad hasta la actualidad. Y al final podrás conocer tu futuro. Bienvenido al futuro, o mejor dicho, a su futuro. Un automóvil ultra ultrapotente, totalmente interconectado que puede llevarlo a donde quiera. Ya ¿Tendrá lo último en tecnología de juegos holográficos? Es la tienda de Coca-Cola, el lugar ideal para refrescarte, donde podrás probar 8 sabores de refresco de distintas partes del mundo. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind es la primera montaña rusa en Epcot. Abrió sus puertas el 27 de mayo de 2022. Nos lleva en un viaje intergaláctico donde podremos ver a nuestros superhéroes salvar al mundo. For the Cosmic Generator, an advanced piece of Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts linking distant points in space <laughs> For him. This plane is never gonna work. Rocket! Well? Okay, I've walked onto your vehicle. We'll be right behind you. There's nothing to worry about. Unless so we cannot stop this unusually large man, then you're likely doomed. Trax! Good, good luck. luck! You're gonna need it. Oh, we got it! You're good to go! Let's do this! Stop rocking and roll from existing. What have we done? I think we're going back. Test Track, presentado por Chevrolet, es la atracción donde podrás diseñar un vehículo y ponerlo a prueba a través de distintos escenarios. Mission Space. Despega hacia una emocionante aventura a Marte, donde tu tripulación asumirá distintos roles para lograr esta misión. Living with the land es un recorrido en barco en los invernaderos donde nos enseñan técnicas innovadoras de agricultura Soaring Around the World. Despegan un ala delta sobre los distintos paisajes de las maravillas del mundo. Journey to Imagination es un recorrido donde descubre los cinco sentidos por medio de la imaginación. Ah, es uno de nuestros descubrimientos, el pigmento de la imaginación. Sí, yo sé todo sobre los sentidos. Hay la visión, el sonido, el olor, el toque, el toque, el toque, el toque y el Los Pero pueden empezar a escuchar y cada vez intenta. Es siempre un buen momento para usar tu imaginación, así so que dejen los buenos momentos ruidos. El World Showcase es el único lugar donde podrás recorrer el mundo en un solo día. Con 11 países diferentes podrás conocer su cultura, tradiciones y gastronomía. Acompáñame mientras les doy un recorrido de los distintos países. Remy's Ratatouille Adventure es un recorrido 4D donde acompañas a Remy y a sus amigos en una divertida aventura en el restaurante de Gusto. Bueno aventureros aquí termina nuestro video, si les gustó dejen un like y suscríbanse al canal, todas las dudas que tengan déjenme en los comentarios y nos vemos en la siguiente aventura.